Seguimos en la marcha de la dignidad, seguimos en Tarancón recogiendo testimonios en este momento con Vicente Candela, estudiante de la Universidad de Valencia y de origen. Buen día, buenos días Vicente. Eh, desde el plano estudiantil, que sois eh, uno de los grandes planos o sectores afectados, eh, por este futuro precarizado, por las políticas eh, criminales de las distintas administraciones. Eh, ¿Cómo se vive esta situación, esta incerteza en el futuro? Sí, bueno, nosotros como jóvenes y estudiantes pues vemos el futuro, pues lógicamente con la tasa de paro que hay, que es de juvenil, que es del 60%, con los recortes en educación, la subida de tasas, la, la disminución de becas, vemos que, que el futuro realmente está negro, ¿no? Y, nos quedan pocas salidas. Una ¿no? de ellas es la inmigración, ¿no? Y nos a buscar la vida afuera, como hicieron nuestros abuelos con nuestros padres. Eh. Otra de ellas es tener un trabajo precario o muchos trabajos precarios de muy poquitas horas, trabajos temporales que no nos una, una, una seguridad y también por pues, el tema de la educación que está perdiendo calidad, está expulsando sobre todo a los estudiantes de, de clase trabajadora que no pueden pagar las tasas y vamos el futuro y el presente que vemos es ese. Esas son tus razones para andar. Estas son mis razones entre otras para andar. Sí. <risa> Gracias. Sí, vale.